El truco cuando hacemos un cambio de unidades mediante un factor de conversión es que estamos multiplicando por 1. Cuando multiplicamos un número por 1, pues realmente nos queda como está. vale. 7 por 1 pues es igual a 7 y el truco está en que este 1 lo vamos a expresar de una forma diferente. Por ejemplo, podríamos decir que 7 lo multiplico por 6,8, lo divido por 6,8, esto es 1, con lo cual no estoy haciendo nada. Pero lo estoy expresando de una forma diferente. Esto es 47,6 dividido por 6,8 y si hago esa división me sigue quedando 7. No he cambiado absolutamente nada. Ese es el truco que vamos a usar. ¿Qué necesitamos para cambiar unidades? Lo primero es tener muy claro cómo cambiamos entre múltiplos y submúltiplos de la unidad. Por ejemplo, si vamos a cambiar de metros a unidades más pequeñas, pues un metro, tenemos que saber que son 10 decímetros... O que son 100 centímetros o que son 1000 milímetros. Es decir, cuando vamos hacia abajo a unidades más pequeñas, pues vamos añadiendo un cero. De unidades superiores, pues un cambio sencillo es que un kilómetro pues son 10 hectómetros, son 100 decámetros y son 1000 metros. Estas cosas son las que hay que tener muy claras. Vamos a ver un ejemplo de eh, cambios de múltiplos a submúltiplos. Por ejemplo, tengo 7,86 milímetros y lo quiero cambiar a metros. Bueno, pues pongo 7,86 milímetros y a continuación una fracción... Y voy a poner abajo de aquello de lo que me quiero deshacer, que son los milímetros en este caso. Y encima el múltiplo o la unidad a la que quiero pasar, que en este caso son metros. Y pongo el cambio más sencillo. Por ejemplo, un metro son mil milímetros. Pues ese es el cambio más sencillo que puedo hacer. Ahora puedo tachar los milímetros y los milímetros, así que el resultado me va a quedar en metros. Hago esta operación. 7,86 entre 1000 y esto me quedan metros y ya tendría el resultado 0,00786 metros vamos a ver otro cambio pero esta vez entre unidades diferentes en vez de entre múltiplos y submúltiplos entre unidades diferentes por ejemplo en física se utiliza mucho el cambio de metros por segundo a kilómetros por hora o kilómetros por hora a metros por segundo pues vamos a pasar por ejemplo, 100 kilómetros por hora lo queremos pasar a metros por segundo. ¿Qué cosas tenemos que saber aquí? Pues que un kilómetro son 1000 metros y que una hora son 3600 segundos. Así que estos 100 kilómetros por hora lo voy a poner en forma de fracción, kilómetros hora, y tengo que hacer dos cambios de unidades. Tengo que pasar los kilómetros a metros y las horas a segundo. Pues voy a empezar con los kilómetros, por ejemplo. Como los kilómetros están arriba, los voy a poner abajo porque me quiero deshacer de ellos y lo que realmente quiero son los metros. De esta forma ya voy a poder tachar los kilómetros con los kilómetros. Y pongo el cambio de unidades. Un kilómetro son mil metros. En realidad es recomendable tacharlo después, pero es para que se vea el, la intención de que queremos quitar los kilómetros. Nos queda todavía pasar las horas que están abajo, las queremos pasar a segundos, pues como las horas están abajo, las voy a poner arriba y debajo lo que quiero, que son los segundos. Y ahora pongo el cambio de unidades más sencillo, que una hora son 3.600 segundos. Ya puedo tachar las horas con las horas, así que lo único que me queda es hacer la operación y las unidades que me van a quedar son metros partido por segundo. Así que esto va a ser igual. A 100 multiplicado por 1000 dividido por 3600. Si quito también ceritos pues me queda 10 entre 36 y esto va a estar en metros partido por segundo. El factor de conversión es este de aquí. Y de esta forma podría convertir siempre que quisiera kilómetros por hora a metros por segundo. Así que haciendo la operación me queda que 100 kilómetros por hora. Es igual a 27,78 metros partido por segundo.